Desde la antigüedad, los taxidermistas hicieron dragones y los proclamaron como verdaderos. En el siglo VIII, fueron los primeros en añadirle patas, un rasgo que no era habitual en la Edad Media. Sería en el Renacimiento cuando se incorporarían estas extremidades en las enciclopedias de historia natural. ¿La razón? En torno al Mediterráneo, se popularizaron las rayas disecadas. Estas eran talladas para aparentar alas y cuellos esbeltos, como los de un dragón pero también imitaban ángeles o demonios. Algunos autores, que recopilaban minuciosamente, pero apenas se cuestionaban críticamente su contenido, aceptaron las obras de taxidermistas como legítimas, influyendo en la imagen del dragón.